Continuando con el módulo de máquina de corriente continua, vamos a hablar del principio de funcionamiento básico de los convertidores electromecánicos. Los convertidores electromecánicos funcionan básicamente por orientación de campo magnético, es decir, vamos a tener dos imanes, uno en el estator, en la parte fija, y uno en el rotor. Este movimiento del rotor se logra por alineación de campo magnético. Recuerden que el norte atrae al sur y dos polos de la mismo signo se repelen. entonces en una configuración normal de una máquina de corriente continua la ley de Lorentz es la que permite la alineación de los campos magnéticos vamos a tener un estator y un un estator que produce un campo magnético desde un norte y un sur y un rotor que lo vamos a denominar armadura que está compuesto por hilos conductores por donde circula corriente. Esa circulación de corriente a través de la ley de Lorentz produce dos fuerzas. Esas fuerzas van a producir un par sobre la bobina que va a or originar la alineación del campo magnético de la armadura con respecto al campo magnético del rotor. En la figura vemos este proceso. La armadura se alimenta a través de un conmutador que vamos a llamar colector a través de contactos deslizantes llamados escobilla. El norte y el sur se establece un campo magnético y la ley de Lorenz produce fuerzas que va a originar que la bobina rote hasta tanto estas fuerzas magnéticas se alinean. El contacto móvil hace que una vez que la bobina se alinee invierte la polaridad de circulación de corriente, esto hace que la fuerza nuevamente aparezca, y se, per se perpetúe el movimiento de esta manera funcionan las máquinas eléctricas, si colocamos más bobinas sobre el rotor este movimiento se hace de manera más suave generalmente se colocan tantas bobinas como brazos tiene la pieza rotórica, estamos hablando de que normalmente se colocan cada 9 a 18 grados de tal man manera que el movimiento sea más suave el contacto entre la bobina del rotor y las escobillas se denomina delga. El conjunto de delgas conforman el colector de la máquina. Entonces al colocar más piezas o más bobinas, estamos garantizando un movimiento más suave y más simple de la máquina. Entonces describamos la operación. En una máquina de corriente continua... El imán del estator se reemplaza por un circuito magnético que se alimenta de una fuente de corriente continua, produciendo las líneas de campo magnético sobre la horizontal. La corriente por cada bobina del, del rotor va a depender de la posición angular, variando desde valores positivos a negativos. Es decir, las corrientes en la bobina del rotor son alternas a una frecuencia eléctrica igual. A la frecuencia mecánica de rotación. Las escobillas, en conjunto con las velas que conforman el colector de la máquina, realizan un proceso de inversión mecánica en la alimentación del circuito rotor, es decir, pasan de corriente continua a corriente alterna debido al movimiento de la bobina. Para que en una máquina eléctrica se produzca un par promedio diferente de cero, se requiere por lo menos dos enlaces de flujo. Enlaces de flujo que es el producto de inductancia por corriente, es decir, requerimos dos corrientes y dos inductancias mínimo desfasadas en tiempo y en espacio. En el caso de la máquina de corriente continua, el desfase en tiempo lo logramos porque en el estator se introduce corriente continua, por tanto el campo es el enlace de flujo, es continuo. En cambio en el rotor, sobre las bobinas del rotor aparece corriente alterna, es decir que el enlace magnético del rotor es alterno. El desfasaje en el espacio lo logro porque la bobina de estator se encuentra sobre la horizontal, mientras que la bobina del rotor permanece en la vertical, de tal forma que cumple los principios básicos de conversión de energía que garantizan par promedio diferente de cero. Entonces, ¿cómo es el par en la máquina? El enlace de flujo del estator, ya lo dijimos, es continuo, se encuentra espacialmente ubicado sobre el horizontal, mientras que el del rotor, sobre la vertical y es alterno. De esta forma se cumple el principio de par promedio. En la máquina de corriente continua, generalmente el circuito de campo se le denomina, o el circuito estatórico se le denomina campo, y se representa con la letra F. Mientras que el rotor se le denomina armadura y se representa con la letra A. En esta foto vemos una máquina de corriente continua donde se detallan las delgas, el colector y cada uno de los brazos que conforman las bobinas del rotor. En este caso tenemos una vista del estator donde se ven los dos polos del estator. Esto es una máquina de dos pares de polos, por eso es que tiene dos bobinas de estator. Y en la otra figura vemos cómo constructivamente se realizan las máquinas. El hecho de que las ranuras no sean horizontales, sino tengan una forma helicoidal es para suavizar el movimiento de la máquina. Para no tener problemas de y el entrehierro, sea constante y no se presente el problema de ranuras enfrentadas, es decir, que la ranura del rotor quede enfrente de la ranura del estator y origine una variación del de entrehierro, por tanto de la inductancia equivalente de la máquina. Con esto hemos visto el principio básico de funcionamiento. Entonces una máquina o un convertidor electromecánico funciona por alineación de campo magnético entre el estator y el rotor. El colector y las delgas del, estator, del rotor se encargan de que sobre cada bobina del rotor aparezca un campo magnético que va a tratar de alinearse con el estator. Cuando se produce el movimiento, se alimenta una nueva bobina y este movimiento sigue continuando a través de las fuerzas que se producen sobre las bobinas que circulan corriente, que están inmersas en un campo magnético, que es la ley de Lorentz. Entonces, en el próximo tema vamos a ver cómo se modela la máquina de corriente continua. Gracias por su atención.